Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Matrix, de Matrix como es su título original, pero bueno, todos y todas conocemos a esta película como Matrix y así a sus secuelas con el Matrix nada más, pero me, me parece curioso que en inglés es The Matrix, ¿no? Que, que no se utiliza demasiado, prácticamente no se utiliza, pero es su título original. Las tres películas que componen una trilogía, que parecía que iba a ser una trilogía nada más y que se iba a quedar ahí, pero como sabemos, el apego a la nostalgia y a revivir viejas sagas, franquicias, todo ese tipo de películas que ya tienen sus años, es más fuerte, y también el dinero obviamente, y vamos a tener una cuarta entrega, de Matrix Resurrections, que la verdad un poco es el motivo por el cual yo estoy hablando de The Matrix y voy a hablar de sus posteriores secuelas. A ver, como ya he mencionado en este podcast varias veces, hay muchas películas que no vi en mi vida. Y gracias a hablar de distintas películas, como pasó con el especial de Halloween, pude ver varias películas que nunca había visto. Y en algunos casos que tenía ganas de ver, pero por distintas cuestiones vieron que van posponiendo todo, haciendo otras cosas y bueno, van quedando colgadas esas películas. Y aún tengo un montón de películas para ver, pero un montón, eh de hecho tengo muchas ganas de ver la ventana indiscreta, Rare Window creo que se llama en idioma original, película de Hitchcock, no sé, me parece interesante, vi que la mencionaron en algunos lados y tengo ganas de verla, pero no, no pude verla, y así un montón, nombro clásicos, no sé, El Mago de Oz también tengo ganas de verla, no sé qué más, eh, he visto en el último tiempo películas también de esa época que, que me gustaron, pero también películas más de esta época, digamos, ¿no? De los 90, los 2000, que, bueno, Tampoco vi, o sea, es muy larga la lista. Y entre todas esas está la trilogía de The Matrix. ¿Qué pasa? Con el anuncio de la cuarta película y el trailer, que como me pasó con Ghostbusters Afterlife, lo ponían en todas las funciones a las que iba más o menos. Yo contento, a mí me encanta ver trailers. De hecho, quiero llegar antes a las funciones para ver trailers en, en el cine, y si son de películas que me interesan Mejor, a ver si me meten el tráiler De la película de Peppa Pig Y la verdad es que me voy a aburrir El otro día me metieron el tráiler de Esta película argentina Ex Casados creo que se llama No tengo nada en contra de la gente que Está detrás de esa película Pero oh, Qué sufrimiento, creo que es la única vez En mi vida que sufrí viendo un tráiler En un cine, pero Ni me imagino la película Pero lo que iba es que me metieron bastante este tráiler en, en, en las películas que fui a ver en el último en el último tiempito. Y bueno, me interesó. Fue el efecto Ghostbusters Afterlife. La verdad que tenía pinta. De hecho, cuando salió en YouTube, que fue un revuelo, era como... No, el tráiler de la nueva Matrix. Yo ni lo vi. O sea, porque la verdad no había visto las anteriores y era como... No me quiero spoiler nada. Tampoco... Me interesa porque no vi las anteriores, entonces era un poco eso. Ahora, en el cine, o te tapas los ojos, o ya está, porque lo tenés ahí en pantalla gigante, no podés evitarlo. Y la verdad que me gustó, me gustó, de hecho me empecé a manejar bastante, y creo que antes incluso de que saliera el tráiler, vi la, la película, la primera, y me había gustado bastante, pero bueno, me faltaban las otras dos, entonces por eso estaba medio como raro con lo de la nueva. Y ahora sí, definitivamente me pongo a ver las películas originales, la trilogía original, en camino a ver la cuarta película de The Matrix, de esta trilogía que ahora va a ser una tetralogía. ¿Tetralogía se dice? Creo que sí, creo que se le dice tetralogía cuando son cuatro. Bueno, un poquito en contexto sobre eso, y también teniendo en cuenta algo fundamental en un punto, porque ver estas películas ahora como me pasó con las de Ghostbusters los cazafantasmas, las originales pega distinto o sea, verlas en su momento, obviamente en los 80 yo no había nacido pero se entiende a lo que voy, ver la película en, en su momento y verla muchos años después por primera vez no es lo mismo que la persona que la vio cuando era su época digamos y aplica mucho en muchos aspectos. Por suerte, spoiler alert en algún punto, The Matrix sale bastante bien parada, muy bien parada, la verdad, en, en muchos aspectos. Pero hay casos en los que no. Y es raro juzgar o, o hablar un poco desde ese punto, porque claro, si yo veo una película en los 90 cuando yo era chiquito, por ahí me fascina. Y la veo ahora y... Mmm, me gustaba esto Y si nunca había visto esa película Y la veo por primera vez ahora Directamente ya pienso ¿Por qué a la gente le gusta esto? Entonces, es raro Trato de verlo con ojos de entender la época En cierto punto Pero bueno, hay cosas que por ahí no, no me banco Más allá de, de tratar de meterme en el contexto En el que esa película, digamos, se originó Así que bueno Nada más, para, para aclarar eso, porque ya con Ghostbusters pasó un poco. Pero bueno, voy a empezar a hablar de The Matrix, la primera de estas cuatro películas, en estos últimos episodios del año del podcast ya se termina el año, son los últimos y es muy loco esto porque estoy grabando este episodio no lo iba a mencionar, pero bueno para que se entienda un poco, estoy grabando este episodio en concreto, antes de que se termine, para mencionar algunas cosas antes de que se termine Hawkeye, antes de que se estrene Spider-Man No Way Home y antes de algo más era pero no recuerdo ahora, antes de que salga la cuarta de Matrix, The Matrix Resurrections eh, pero este episodio Está saliendo después de todo eso O sea, yo lo estoy grabando antes de todo eso que mencioné Pero ya está saliendo después de todo eso O sea, todo lo que mencioné ya pasó Y este episodio lo están escuchando después de que todo eso ya haya pasado De hecho, creo que a esta altura ya vi The Matrix Resurrections Pero obviamente eh, no lo vi Es como un bardo espaciotemporal Pero bueno, tengo que adelantar Quiero aprovechar porque se viene... Yo pensé que diciembre iba a ser un poquito más calmado y no. No, no, no, no. Bardo propio de diciembre, claramente. Y, y no, estoy cargadísimo. Enero, uf. Enero se viene con de todo en el podcast. Pero bueno, diciembre complicado. Así que... Nada, quiero tratar de adelantar todos los episodios que pueda. Así que este episodio se está grabando en el pasado. <risa> algunas semanas antes del momento en el que se está estrenando, así que nada, cosas espacio temporales. Bueno, The Matrix, me encantó, la verdad, la verdad, y lo menciono así porque antes de verla no esperaba que me guste tanto esta película, realmente, y la vi una segunda vez porque, como les comentaba, la pude ver este año por primera vez, medio ahí y para grabar este episodio la vi de nuevo, y me, me, me gustó, me gustó incluso un poco más que la primera vez. A veces pasa eso, cuando están por ver una segunda vez una película, está como ese miedo de mmm, la primera vez por ahí me gustó mucho y ahora no sé, por ahí no me gusta tanto, o al revés, la primera vez no le gustó tanto y la segunda, eh, ¿por qué no me había gustado tanto si está buena? Acá no, acá fue como que subió y es como, se mantuvo pero subió un poquito más. Y la verdad que, nada, es, es... Esta película es maravillosa, realmente es maravillosa. Y lo digo así porque antes de verla no esperaba encontrarme con una película tan genial. Y, y es increíble, la verdad no... Me, me voy a meter con spoilers porque no puedo mencionar muchas cosas sin meterme en spoilers. Y la verdad no tiene sentido... Eh, evitarme los detalles por mucho tiempo porque es una película que ya tiene sus 20 y pico de años entonces seguramente la mayoría de las personas que están escuchando esto ya vieron esta película así que por las dudas está la advertencia de spoilers, si no la vieron vayan a verla y vuelven a escuchar este episodio si no pueden quedarse tranquilamente, ya queda bajo su propia decisión la historia más o menos de la película es que vivimos en una simulación la famosa Matrix es eso. O sea, nuestra vida, me, me meto como si estuviéramos en la historia, ¿no? Para que se entienda. Nuestra vida, eh, nuestro trabajo, bueno, no tengo trabajo, pero la gente que tiene trabajo. Eh, lo que hacemos, todo. Todo es una simulación. Todo es como un programa de computadora en el que estamos metidos justamente en el que se simula nuestra vida. Pero en realidad, la realidad es que somos baterías para las máquinas. O sea, lo que generamos en el cuerpo de energía, electricidad, creo que se menciona así en la película, no, no recuerdo específicamente, pero creo que equivalía a, a, a la electricidad. Lo que generamos ayuda para que las máquinas puedan alimentarse después de una guerra que hubo con las máquinas y cosas posapocalípticas que pasan cuando creamos a la inteligencia artificial, que pasa en muchas películas de hecho y me preocupa en un punto porque mmm, yo siento que en algún momento va a pasar, de hecho está pasando, a ver seguramente están en este momento escuchando esto adelante de una computadora o adelante de la pantalla de un celular 90% seguro de que está pasando eso dejando de lado que para escucharme tienen que estar conectados a, a un celular o a una computadora seguramente, pero digo que están viendo una pantalla no están viendo una persona, están viendo una pantalla. Entonces, en algún punto eso pasa. Y lo loco de esta película es que es del 99, si no me equivoco, ¿no? No quiero fallar ahí. Pero sí, 99. En pleno auge de la tecnología en un punto, en, en la vida real, ¿no? Y la verdad que bastante adelantado ese concepto. Se había visto en otras películas, pero al menos en esta se toca ese concepto de... El sometimiento ante las máquinas. Ante la tecnología en general, digamos, ¿no? Esa dependencia que después termina todo en un apocalipsis y, y terminamos sometidos ante las máquinas. Pero es interesante eh, cómo se plantea eso varios años antes de estar conectados a un celular todo el tiempo. Y hay, hay películas que en el último tiempo eh, llevaron bastante bien esta idea... Y, y es para pensar. Por lo pronto es para pensar. No, no digo que nos van a atacar las máquinas y vamos a terminar siendo esclavizados por nuestros teléfonos. Pero ya estamos esclavizados por nuestros teléfonos. Entonces, mientras no estemos adentro de una jaula porque nuestro Samsung nos está apuntando con una pistola, qué sé yo, se maneja. Pero no es algo que esté muy lejos de pasar. Y repito, está pasando. Estamos siendo esclavizados por la tecnología. Entonces, este concepto de la Matrix está muy bien. O sea, obviamente está toda la ciencia ficción, toda esta locura que es el viaje entre lo que no es real, lo que es real qué es real. O sea, es muy filosófica esta película porque en un momento Nio le, le dice a Morfeo, acá tengo una duda, perdón, lo conocemos como Morfeo, claro, acá es Morfeo, Latinoamérica, pero en inglés es Morpheus. Ya fue, Morfeo suena mil veces mejor, pero bueno, qué sé yo. Morfeito está hablando con niño en un momento y. Morpheus. Y <ríe> suena mejor Morpheus, pero es mejor Morfeo. Como la pitoniza también. La pitoniza perdón, yo vuelo, pero mal. Como dicen en la película Time to Fly. O Sabes como vuelo yo. Tremendo. Como disparo para cualquier lado. Eh, eh, eh, eh. Bueno, en inglés es Oracle, pero ya fue. La pitonisa. Igual debería ser oráculo. No recuerdo ahora si la mencionan como oráculo. Debería serlo. Pero bueno, ya fue. Es mejor la pitoniza. Queda mejor. Cuestión: Neo y Morfeo están hablando en una simulación, en una charla que tienen, en la que Morfeo le muestra el verdadero mundo, o sea, el verdadero lugar eh, en el que estaban las personas de verdad, digamos, que ya no nacen porque básicamente desde su nacimiento ya son esclavos los seres humanos de las máquinas. Eh, bastante impresionante todo, eh, hay momentos impresionables. Ese bebé que está dentro como de esa cápsula con todos los cables, son imágenes fuertes en general, en, en la película hay momentos muy muy fuertes, muy buenos también, no lo voy a negar. Cuestión que, Morfeo, hablando con Nio tiene esta conversación de qué es real y qué no es real, o sea, qué define lo que es real y lo que no es real, que va un poco ligado a los sueños, va un poco ligado a esto de la realidad, de... La realidad que estaba viviendo Nioh Y la que pensaba que era La vida real Y no, no era la vida real eh, Nada, un montón de cosas que, que te hacen cuestionarte Muchas cosas No estoy diciendo que vivamos en una simulación Pero eh, Te hace cuestionar muchas cosas Te hace pensar eso, eso está buenísimo, la verdad Yo creo que las películas que te hacen pensar La verdad, no digo que son mejores Que otras, no, pero bueno son bastante más rescatables. Es interesante tener que pensar varias cosas al ver este tipo de películas. Cuestión que Morfeo piensa, sostiene y, digamos, vive con la idea firme de que Neo es el elegido. Detalle, por si no lo notaron, seguramente ya debe ser algo conocidísimo y yo llegué tarde porque... La vi hace poco Pero bueno, lo voy a mencionar Porque me di cuenta en el medio de la película Sin googlear ni nada Tampoco es tan difícil bah, ¿qué va, sé yo, Por ahí alguien no se dio cuenta este es un detalle interesante Nio es un anagrama de The One O sea, One Que en inglés es el elegido O sea, cuando le dicen que es el elegido En inglés se escucha The One Y One es un anagrama de Nio una pelotudez, pero me gustó mucho el detalle. La cuestión es que Morfeo sostiene firmemente que es el elegido. Incluso cuando va a ver a la pitonisa, la pitonisa le dice a Nio, Morfeo se confundió, le pidió vos no sos el elegido. Pero resulta que sí, digamos que era como una especie de empujoncito para Nio para que saque su elegido interior y pueda vencer a los agentes pero la película gira un poco en torno a eso, gira en torno a lo que es la Matrix de hecho parte de la película, no sé si la mitad de la película pero sí gran parte del principio está dedicada a explicar qué es la Matrix y todo lo que pasa con la Matrix y el constante escape de los protagonistas esta resistencia en contra de las máquinas justamente Escapando de las máquinas y de los agentes, que son como estos virus que están dentro de la Matrix y que se van metiendo dentro de los cuerpos de las personas y van cambiando de forma. Entre ese grupo destaca, obviamente, Huguito Weaving, el gran Huguito Weaving, el agente Smith. Y bueno, la historia es básicamente eso, con todas sus cuestiones filosóficas y con todo lo que trae. Es una historia bastante interesante, no lo voy a negar, me gustó mucho, está muy bien llevada, eso sí, tiene momentos, los voy a destacar en los puntos positivos porque son para destacar ahí, pero unos momentos geniales, unos momentos geniales y adhiero a lo que vi de, de una persona que ayer o anteayer cuando vi esta, esta película, esta persona la encontré en el inicio, digamos, de Leatherbox Que dejó su, su reseña Y puso Los últimos 40 minutos de The Matrix Son literalmente los mejores 40 minutos de acción De cualquier película en general De acuerdo Creo que es A ver, siempre decir lo, Es lo mejor Es demasiado Pero si tuviera que ponerle las manos en el fuego La verdad que, que sí Porque destaca muchísimo la acción en esta película es, es increíble. Antes de meterme con todo lo positivo que tiene esta película, que es mucho, me voy a meter con lo negativo. No encontré demasiado, de hecho está bastante tirado de los pelos lo que voy a mencionar, pero pensándolo, son un par de cosas que me sacaron un poquito de la película, así que las voy a mencionar. En primer lugar, un poco el ritmo de la película, pero un poquito. O sea, siento que hay momentos... o sea, es bastante dinámica la película. Incluso en la parte en la que explican todo, el entrenamiento, tenés que hacer esto, esto es así, ojo con esto, porque esto es así y lo otro es así. En, en otra película por ahí todo el temita de explicar conceptos y, y meter no solo al protagonista dentro de este mundo nuevo, sino al espectador que casi siempre pasa que el protagonista o uno de los personajes termina siendo como el espectador, justamente, así que esa es la idea. Pero en otras películas puede ser un poco tedioso todo eso, y la verdad que en esta película no lo es, es bastante dinámico. Pero hay como un momentito ahí en el medio de la película que como que baja un toque, pero es un poco. Yo siento que si comprimían un poco más todo, era una película, pero... Con un ritmo impecable Pero no llega a ser algo completamente negativo A ver, que se entienda Es algo que pudo ser mejor, sí Pero no es algo que arruina la película Es eso Y lo otro que me molestó un poquito Y que lo vi medio raro Fue el beso entre Trinity Interpretada por la genia de Carrie N. Moss Y Neo Interpretada por Keanu Reeves Que no lo mencioné, el gran Keanu Reeves que actuando es un poco de madera, pero lo queremos, lo queremos muchísimo. Quien no quiera Keanu Rips, el beso que tienen cuando Keanu, niño, parece que muere, eh, es, raro, es raro, es raro, es raro. Lo voy a dejar ahí, como que me sacó un poco de la película. De hecho, venía muy bien hasta ese momento, muy bien. Y no sé, me, me, me sacó un poco ese beso, de, raro. raro por lo pronto, raro, me pareció, bastante raro. Pero son estas cositas que un poco de, de ruido me hicieron. No, nada grave, la verdad, no es que por el beso o porque la película en un momento como que baja el ritmo. Ya la película es malísima, no, no, lejos de eso. Y yendo a los puntos positivos, que son muchos, muchos, porque además anoté un montón de cosas que... Incluyen escenas y momentos de la película que son increíbles La historia, la historia como mencionaba anteriormente Genial, o sea me parece una historia muy bien hecha muy, muy cuidada, muy bien llevada a cabo Porque justamente esto de que en otras películas por ahí Todo el tema de la explicación y todo lo que pasa y Todo eso se podría haber hecho mal Y acá creo que se hace muy bien Realmente se hace muy bien y está perfecto o sea, la historia está muy bien. Los personajes dentro de la historia están muy bien. Todos, los principales y los secundarios, todos están muy bien. Los villanos, está todo muy bien. La verdad, que la historia es, es genial. Las Wachowski se mandaron una historia espectacular. Y la verdad, que, nada, no, es muy buena. Es una muy buena historia. Que a veces parece que la ciencia ficción es como un género que está atado a quedar como, ah, listo, vamos a hacer. Todo lo que se pueda en otro planeta y en el espacio y con efectos y listo, ciencia ficción. Y no, yo creo que el gran pilar de la ciencia ficción, al menos hablando cinematográficamente, es la historia. Yo creo que una película de ciencia ficción sin una buena historia, por más efecto que tenga, por más cositas raras, otros planetas y todo lo que sea característico de la ciencia ficción, no va a funcionar, no va a funcionar para nada y yo creo que esta película triunfa en ser una muy buena película de ciencia ficción porque tiene una muy buena historia y eso es clave, es clave, es clave en cualquier película en realidad, porque si no tenés una buena historia, y una historia sólida. Y bueno, la verdad que cagaste un poco Pero en esta película en particular En la ciencia ficción en particular Es importante que exista Así que nada es un golazo La verdad que en esta película está muy bien Las Wachowski se mandaron una película Es de esas películas que... O sea, podés no hacer nada más en tu vida después Y ya está Quedaste completamente en... en en el muro de la excelencia. No existe eso, pero quedaste ahí, o sea, quedaste inmortalizado o inmortalizada en ese lugar, ya está, solamente con esta película. Pues bueno, las Wachowski me parece que pifearon un poco más adelante, pero no importa, o sea, se entiende. Ya solamente con esta película quedaron en la historia y eso es muchísimo, es muchísimo, realmente la paleta de colores, no suelo mencionar los colores y eso suelo mencionar la fotografía y la imagen pero no, no suelo quedarme con la paleta de los colores en específico y en esta película es hermoso, la verdad es algo hermoso hermoso no tengo otra palabra, hermoso porque como se distinguen claramente los tonos más verdes dentro de lo que es la Matrix y todo lo más azul tirando a esa tonalidad dentro de lo que es el mundo real. Nada, me parece excelente. Además, la imagen, porque más allá de, de, de la paleta de colores, que va entre el verde y el azul, la imagen es muy linda, o sea, está muy bien eh, eh, cuidada, es como te da esa, esa sensación esa sensación posapocalíptica y también como futurística es genial, la verdad que es genial y personalmente todas las escenas dentro de la nave en la que estaban todos estos personajes de la resistencia, Morfeo Trinity, Neo, todos los demás que no los mencioné, los voy a mencionar porque me gustaron mucho los personajes Cypher, el traidor bueno, yo he eh, Pantoliano, Saben que este actor es el de Memento Y no solamente es el de Memento, es el de Bad Boys Yo el año pasado cuando estaba viendo... No, este año Este año, ¡fa! no lo puedo creer Este año cuando estaba viendo Bad Boys Me sorprendo porque fue una locura Les cuento brevemente esta historia Estaban volviendo a los cines a Argentina Y no había muchos estrenos Y una de las pocas películas que había y que me interesaban En ese momento en cartelera, cuando volvieron a los cines Era Bad Boys for Life entonces, ¿qué hice? Bien manija, me vi las anteriores de Bad Boys Para poder ir al cine a ver Bad Boys for Life No me interesaba para nada ninguna de estas películas Pero quería volver al cine después de mucho tiempo Y como era la única que más o menos me llamaba un poco la atención Vi las anteriores para estar en contexto dentro de, de lo que iba a ser esa película Y aparece este actor Entonces yo me preguntaba, ya este lo tengo de algún lado Y sí, es el de Memento y el de Bad Boys Nada, ahí está el traidor Cipher que muy bien, o sea, es un buen personaje además como traidor, muy bien Tenemos a Tank Tenemos a Apoch Switch, Dozer y Mouse Pobre Mouse, como lo liquidaron a Mouse me, me, me partió el alma, pobrecito, el ratoncito Estaba mencionando que todos los momentos dentro de esta nave Que no recuerdo el nombre, no lo recuerdo pero Me hicieron recordar mucho a alguien No sé si es una flasheada mía, pero... De nuevo esto de la imagen, los colores y todo este ambiente medio futurista Me recordaron a lo que es Alien Alien, mencionado en Argentina Toda la imagen dentro de esta película es algo maravilloso Y ya voy a ir un poquito más adelante en algo en específico de las imágenes Que ya deben imaginar lo que es Es creo que lo más positivo de esta película Otra cosa muy positiva muy positiva, es la acción. Las escenas de acción en esta película. Y acá es donde entro de lleno en lo que esta persona de Leatherbox Anne-Neva Anne con doble N primero, bajo Neva con B corta, puso en Leatherbox. Vayan a verlo, está ahí, en su reseña de The Matrix. Los últimos 40 minutos de The Matrix son literalmente los mejores 40 minutos en una película de acción. Y de nuevo no sé si como lo mejor porque es muy extremo pero claramente y eso va en general a todas las escenas de acción de esta película o sea las escenas de acción de esta película son geniales geniales de lo mejor que vi en películas pero lejos y además 1999 que por esa época generalmente no se hacían muy buenas películas, o sea, sí, no, no digo que no desde hace tiempo que se hacen buenas películas, pero digamos como que por ahí en cuanto a la acción se mejoró bastante más, creo que es una de las cosas que se mejoraron mucho y tiene unas escenas de acción pero unas coreografías tan bien hechas y muy bien aprovechado todo lo que son los efectos prácticos, los efectos visuales en momentos de cámara lenta y saltos y patadas. No, la verdad que es increíble. O sea, las escenas de acción en esta película son increíbles. Destaqué varias porque son un montón. Ya al principio, la persecución a Trinity es genial. O sea, ya, ya te meten en la película con eso. Es genial. Saltando de acá para allá, corriendo las escaleras... De una azotea a la otra no, no, no, no es espectacular la hora Está el entrenamiento de Nio con Morfeo También una escena increíble Cuando entran al edificio para salvar a Neo La pelea en el final de Nio contra el agente Smith Después esta pelea que tiene ya cuando Nio revive y para las balas con su mano, pelea un toque con los demás agentes, las peleas en esta película son geniales y en general las escenas de acción, porque contemos todo, o sea, no solamente peleas son escenas de acción, o sea, todo lo que son, eh, de nuevo, las persecuciones, los saltos, eh, todo, todo, o sea, son geniales, la verdad es una muy buena película de acción, de ciencia ficción y de acción. En ambos géneros destaca muchísimo y es increíble. La verdad que la disfruté demasiado. Me quedaba hipnotizado viendo todas esas escenas. La verdad, increíble. Y todo acompañado por una muy buena banda sonora. También punto muy muy destacado. Es una banda sonora acorde a la película, digamos. O sea, es eso. Es una banda sonora que queda bien con la película Con la temática de la película Y me parece perfecto Me parece perfecto Es una banda sonora Que está muy bien Realmente está muy bien Y que acompaña muy bien Las bandas sonoras tienen que acompañar muy bien Y eso se destaca muchísimo Así que Nada más que decir La verdad que es una muy, muy buena banda sonora Pero claramente para mí Los efectos visuales son lo mejor de la película, lejos, son, fueron y serán, seguramente, por muchos años, porque veintipico de años ya pasaron de esta película y están muy bien, muy bien, y ya he hablado varias veces en este podcast con otras películas en cuanto a los efectos visuales de esa famosa frase de envejecieron bien... O no envejecieron bien. En este caso envejecieron muy bien. Se sostiene muy bien en el tiempo. Porque la verdad que... Nada. Son, son maravillosos. Realmente. Y viendo la película una segunda vez. Tenía un poquito de miedo. De, mm, siento que por ahí... Acá se va a notar esto. Se va a notar lo otro. Y no. No. Realmente. Además. Le presté mucha atención a cositas de, de los efectos. Y son muy buenos. Son muy buenos. La verdad que son muy buenos. Y remarcando la época en la que se hizo esta película. Que por ese entonces, ahí sí, claramente no es como lo de las escenas de acción. Que por ahí, antes no se hacían muy buenas escenas de acción en algunas películas. No era por ahí algo que, que se hiciera muy bien. Como ahora sí suele pasar que es algo que se hace generalmente bien. También como los efectos. No, ahora es como raro ver una película con malos efectos. Pero en ese entonces, los efectos las películas eran complicados, había cosas que eran horribles, y, y que existe esta película en ese momento, o sea, no me imagino lo que habrá sido en ese momento, porque realmente, un poco como Star Wars, la primera, la original, en su momento, innovadora, completamente, o sea, y así un montón, no sé, Avatar en su momento también, yo creo que esta película en su momento habrá sido completamente innovadora, en muchos términos, ¿no? Ciencia ficción, película de acción, claramente. Pero en los efectos, la verdad que realmente increíble. Tiene momentos, no sé, cuando el helicóptero se estrella contra el edificio y se hace como esta onda y después estallan todos los virus. Nada, no, espectacular. Espectacular. Las balas. A ver, la patada de Trinity y Nio esquivando las balas. Momentos icónicos. Esto que ya he mencionado de... No viste la película, pero esos momentos los conoces, porque se referencian en otros lados, por lo que sea, o sea, los terminás conociendo por la cultura pop en general que, que termina haciendo referencia de eso. Y está todo muy bien hecho. La verdad que no no a ver, no puedo decir nada más que, que elogios para los efectos visuales que son muy buenos. Realmente es una maravilla lo de esta película en ese aspecto. Y, y me encantó. La verdad que me encantó y la verdad que espero que para las próximas películas sigan bien, porque no sé con qué me voy a encontrar. Tengo un poquito de miedo, pero al menos en esta película, la verdad que maravillosos, maravillosos efectos visuales. Y bueno, antes de terminar con esta reseña de The Matrix, algunas cositas que no mencioné. La escena del interrogatorio. Me pegué un tremendo caso, también, como lo que mencioné anteriormente de escenas impresionables como el bebé ahí metido en esa cápsula o el despertar de Nio, digamos, el verdadero Nio, cuando despierta y tiene todos los cables como me dio, me dio cosita, son bastante impresionables esas imágenes, pero muy buenas. Lo del interrogatorio, cuando se le tapa la boca. Oh, tranquilamente Podría pasar como película de terror Tranquilamente, además La banda sonora de nuevo, acompañando muy bien en ese momento Qué cagazo Que me pede, la verdad Me dio miedo La verdad que muy muy bien La escena Porque esto es hermoso Elogié técnicamente esta película Por muchos aspectos Y está muy bien filmada La escena En la que Van a ver a la pitoniza, van todos en patota a ver a la pitoniza, que gira y se ve todos en la tripulación acostados para meterse en la Matrix. Y giran alrededor del teléfono y aparecen todos parados. Como diría el pibe Coffee carta de amor al cine. Literalmente eso es hermoso. Yo me quedo con esas cosas muchas veces. Ya con ese tipo de, de detalles... De ese tipo de escenas, ese tipo de momentos Ya está, yo estoy feliz Realmente, yo estoy con esas cosas estoy feliz Y la verdad que me encantó La banda sonora icónica Ya mencioné la banda sonora, pero está esa Partecita de la banda sonora que es icónica Dentro de Matrix, sabes Que suena esa música Escuchás esa banda sonora y sabes que es de, de esta película Y cuando entran al edificio Neo y Trinity, la verdad que me encantó Genial, genial momento Entre mis escenas de acción Posiblemente mi favorita sea toda la parte final, de nuevo, como esta persona que, que hacía su reseña en Leatherbox La pelea en el subte con, con el agente Smith Es genial Y ese momento, a lo Iron Man, en el que Neo le dice My name is Neo Después de que el agente Smith le repitiera tanto Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Anderson Mr. Anderson, los huevos, Huguito, yo soy Nioh. Nah, Nada, hermoso, la verdad que genial, genial. Y después el escape de Nioh, que Smith no lo deja en paz, después otros dos agentes y cómo termina todo ahí con Nioh. Viendo la Matrix, o sea, viendo los códigos de la Matrix ya en modo Dios absoluto, soy el elegido, I am the one, los miro a todos de arriba. Nada, espectacular. Y un último detalle, que más allá de no haber visto, nada de, de, de estas películas adaptaciones y un pequeño detalle que también puede ser obvio como lo de Neo y The One pero yo lo menciono hay referencias a Alicia claramente por Alicia en el país de las maravillas que es algo que se mantiene bastante ahí es un concepto que está bastante presente dentro de, de Matrix por el conejo por esto de pasar a otro a otro lugar, o sea, está bastante presente. Y también las referencias a Dorothy y a Kansas, lugar en el que vive Dorothy, de El Mago Dios. También otra falopiada hermosa. Pequeñas referencias que estaban dentro de la película y que me gustaron mucho. Y ese final hermoso con Race Against the Machine sonando. Aguante Race Against the Machine. ¿Qué me voy a hacer? el Nah, esa, esa música... De, de los 2000 ya quedó vieja. Déjate de joder. Temazo. Aguante a Race Against the Machine. Y temazo. La verdad, que temazo. Es que además va genial con la película. Porque es cuando termina todo. Y Neo le habla a las personas para que se despierten de esta realidad. Que no es la realidad de verdad, digamos. Y él se va caminando con Wake Up de fondo. Nada, ah, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Todo muy hermoso. Maravilla de película. Claramente. Claramente. Hasta acá mi reseña, ahora sí, de The Matrix. Mi calificación es de 10 sobre 10, obvio. Obvio. O sea, no podía ser de otra manera. Ya voy a hablar de las próximas películas y de The Matrix Resurrections, el último gran estreno del año. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde pueden encontrar todos los episodios subidos al canal en formato de video. Pueden seguirme en mi Instagram personal, PachamRakum. Pueden también seguirme en Letterboxd, que lo menciono siempre, Letterboxd, de alguna forma u otra. Y en Medium, ambos lugares, con el usuario arroba Guido. Encuentran todos los enlaces debajo, en la descripción. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.